Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Eh, posiblemente te guste la fotografía o estés empezando a iniciar con el tema de la fotografía pues, con el iPhone o con el iPad. Eh, hoy te voy a dar unos pequeños consejos y muy fáciles de, de hacer, tanto si eres un experto como eres una persona que estás empezando a hacer fotografías con el iPhone y con el iPad. En concreto te voy a explicar eh, cómo podemos sacar provecho de pues, la fotografía, de la buena calidad que sacan las lentes de los dispositivos de Apple eh, enseñándote a configurar el tema de la resolución tanto del vídeo como de la fotografía cuando eh, vas a usar eh, tu dispositivo es importante saber elegir correctamente qué resolución vamos a usar eh, pues a la hora de hacer una edición pues, con Photoshop eh, con, con Adobe o con cualquier otro tipo de programa de edición de vídeo o de fotografía porque bueno, hoy en día es necesario pues, a la hora de a lo mejor revelar la fotografía o a la hora de subirlo como por ejemplo a plataformas como YouTube que piden unas condiciones mínimas de resolución para que tener un eh, mejor eh, rendimiento. Pues si sigues viendo el vídeo vas a saber con, eh, poder configurar correctamente tu dispositivo para que se hagan correctamente todas las fotografías y vídeos. ¡Empezamos! Bien, te voy a explicar eh, algunos trucos eh, o formas con el cual puedes configurar correctamente la resolución eh, de la cámara de tu iPhone o de tu iPad. Funciona en eh, la gran mayoría de dispositivos. Eh, bueno, el tema del vídeo, eh, vamos a verlo, eh, porque es importante saber elegir correctamente la resolución. Eh, si veis en este caso eh, nosotros hemos puesto activado en el caso de la fotografía que también puede ser importante que lo tengas en cuenta, es tema de la cuadrícula a la hora de hacer la composición si saber si está todo bien eh, cuadrado, compensado o que es donde está el centro realmente de la fotografía eh, lo puedes poner eh, bueno, activando la cuadrícula que ahora luego te lo voy a enseñar pero bueno, el tema del vídeo eh, si os dais cuenta aquí no se puede cambiar la resolución por mucho que haga clic aquí encima eh, de la resolución que ahora mismo está a 720p eh, no vamos a poder cambiarla eh, lo mismo ocurre si vamos a cámara lenta en este caso eh, por cierto aunque aquí no aparezca te lo digo yo ya eh, está grabando a 720p y a 240 frames por segundo dependiendo del tipo de modelo de iphone que tengas podrás obtener eh, resoluciones mayores a la hora de hacer grabaciones de este tipo bien te voy a explicar cómo podemos eh, modificar este tipo de, de configuraciones o de resoluciones pues para tenerla más óptima, por ejemplo, para plataformas como YouTube, eh, Vimeo o cualquier otro tipo de red social relacionada con, con la imagen, eh, en este caso de vídeo. Bien, nos a Ajustes o Configuración, dependiendo del idioma el, con el que tengamos nuestro sistema operativo. Y luego lo que tenemos que hacer es buscar dentro de Ajustes, como ves aquí, Fotos y Cámara, ¿vale? Bien, dentro de una vez que estemos dentro de Fotos y Cámara, nos tenemos que ir abajo del todo y vemos eh, estas opciones aquí que pone de Cámara. Si te das cuenta, ves que yo tengo activado cuadrícula, que es lo que te he enseñado antes. Si a ti te parece que es un poco molesto, etc., pues le puedes dar y lo desactivas. A mí me gusta mucho siempre tenerlo activo por efecto, porque a la hora de, como te he dicho, hacer las composiciones eh, se queda todo mucho más equilibrado y la verdad, como guía, eh, ayuda bastante. Bien. Te voy a explicar primero la grabación de vídeo normal y luego eh, la grabación a cámara lenta. Bien, en este caso, como tengo un iPhone 6, tengo este tipo de grabaciones. Eh, posiblemente si tienes un iPhone superior tendrás eh, algunas mayores, incluso de 4K o, o superior. ¿Vale? Eh, yo por eh, defecto tengo A720p eh, en HD porque bueno, es la que menos ocupa y eh, bueno para grabar vídeos eh, normales y corrientes es eh, más que suficiente. De todas formas, para subir a vídeos a YouTube eh, con esa resolución también es la recomendada, así que no habría ningún problema. De todas formas, si luego quieres obtener eh, una, hacer resoluciones mucho más grandes, eh, tenemos la de 1080p eh, eh, con 30 frames por segundo o 60 frames por segundo. Y puedes preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre una u otra? Bueno, eh, realmente los 60 frames por segundo es eh, cuántos frames graba cada segundo. Está claro, ¿no? Pues unos 30 y otros 60. ¿Y esto a, a, en qué se traduce? Luego, en cuanto a calidad de imagen y tal, ¿qué significa? Pues, si vamos a grabar... Eh, temas es que a lo mejor que tengan que ver algo que esté en movimiento, el tema de, de deporte, etcétera Si está grabado a 60 frames por segundo, eh, va a ser las imágenes mucho más fluidas y por lo tanto la calidad final del vídeo que hagamos va a ser mucho mayor. Por lo tanto, si vas a hacer que hacer un vídeo a 1080p y no sabes qué opción elegir, yo te recomiendo directamente que vayas y pongas la de 60 frames por segundo. Eh, también puede grabar a 4K, bueno, porque a lo mejor si tienes un modelo superior eh, te lo recomiendo, bueno, si tienes un ordenador bastante potente a la hora de editar. Bien, y luego vamos a ver el tema de la grabación a cámara lenta. ¿Qué quiere decir grabar a cámara lenta? Pues por ejemplo, si eh, hay una gota que está cayendo del grifo y queremos coger todo el recorrido como va cayendo eh, con gran detalle, el tema a lo mejor de algún disparo de que haga alguien con un balón, eh, bueno cuando jugando al fútbol o un lanzamiento a canasta entonces eh, podemos usar esta opción de grabar a cámara lenta y como ves viene por defecto dos la de 120 frames por segundo y la de 240 que es la que viene normalmente por defecto yo normalmente te recomiendo que pongas 240 frames por segundo eh, porque va a ser mucho más detallada con mucha más calidad y bueno los resultados que vamos a ver eh, va a ser muchísimo mejor entonces tampoco va a haber mucha diferencia de, de, de espacio un poquito más es, es obvio pero realmente eh, vale la pena poder usar este tipo de opción, ¿vale? Y luego ya queda pues el tema de la fotografía, un pequeño consejo antes de acabar, el tema del HDR, ¿no? Normalmente yo te recomiendo que pongas activado conservar foto normal, ¿por qué? Porque muchas veces lo que haces es, la fotogra hacen tres fotografías, eh, la unen en solo una, y por eso está en formato HDR. HD si no tienes activada esta opción, eh, alguna foto que... Que te gusta que, que conservarla, que te ocupase menos de esas tres, se te quedaría guardada. Si no te activado ese, la perderías. Entonces, bueno, pues algunas veces aún te conviene tener la foto normal y desechar la HDR. Si no lo tuvieses activado, pues no te serviría. Bueno, si te ha gustado el vídeo, eh, deja un like, suscríbete para recibir más vídeos o, o tutoriales como este. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial, aquí en iPhone Digital. Hasta la próxima.